a través de expresiones algebraicas llamadas funciones y nos permiten generalizar situaciones reales a través de modelos matemáticos. Por ello, esta unidad didáctica denominada Modelando Funciones se centrará en la solución de situaciones problemas reales a través de funciones.